No consiste en que el caballo va a tomar el pisco, ¿eh? La prueba consiste en que nuestro chalá va a hacer un desplazamiento en la cancha frente a vosotros, llevando con una sola mano la copa de pisco y tratando de conducir al ejemplar con la otra, sin derramar ninguna sola gota. Demostrando así que efectivamente ellos son los equinos de silla Grande señor Chalán, y que Dios nos bendiga. Dale vuelta ese guaranito, dale vuelta, mucho tu mamá te va a pegar, tu mamá que va a pegar, dale guaranguito, dale tranquito, dale guaranito, te voy a dar, unita te voy a dar. Ay, dale vuelta ese guaranito, dale vuelta, muy tranquilo. Muy bien, según nosotros los peruanos, esta peruano de paso, conducido por un chalán peruano. En esta prueba que causa mucha admiración en los entendidos equinos que nos visitan de otras partes del mundo y se quedan verdaderamente admirados al comprobar esta virtud y bondad de nuestra raza caballera. Y esta es otra de las razones para sentirnos orgullosos de lo nuestro. Muchas gracias, señor chalán. Jorge Muro conduciendo a FAB. Lucas, yeah. aplausos para ellos.